Conviértete en un experto en marketing digital con el curso gratuito de ONIAZ. ¡Inscríbete ya! Eh, bueno, me inspira principalmente eh, el equipo que me rodea. ¿vale? Eh, tengo la suerte de estar rodeado de un equipo eh, de, con mucho talento. Siempre creo que, que es eh, lo fundamental rodearse de gran talento. Y, y me inspira el equipo, me inspira cada día y me inspira con ideas nuevas, con empuje, con visión, con, con nuevas formas de entender el marketing y, y los negocios y principalmente es el equipo el que me, el que me inspira. Por la ilusión diaria de, de hacer las cosas cada vez mejor. Eh, estoy en una compañía donde eh, trabajamos con retos ilusionantes, con clientes... Eh, que muchas veces son amigos, eh, donde tenemos una, y va en nuestro slogan, pasión por la innovación. Eh, entonces la suma de, de talento, de innovación, de clientes, de, de querer hacer cada vez eh, un mejor eh, proyecto y una compañía eh, más sostenible es lo que ilusiona y es lo que te convierte que lleves 13 días como si llevaras eh, uno o acabaras de empezar cada día que entras a, a trabajar. El trabajo para mí es, es mi pasión. ¿vale? Eh, tengo muchas pasiones, como todo el mundo, pero, pero para mí el trabajo lo afronto como una pasión diaria. Eh, es una forma de vivir y, y para mí es mi pasión. La familia es, eh, es el reto más complicado que he tenido y que tengo jamás. Eh, tengo una familia fantástica, tengo dos, eh, dos niños pequeños, mis dos pequeños Jedi, que, que llamo eh, de tres años y de nueve años y, y es, eh, es, una, es una ilusión constante y es, es, es, es algo maravilloso eh, que probablemente es eh, más duro que el trabajo diario eh, al que me enfrento todos los días, el que, el que más tiempo o más esfuerzo me lleva, eh, es mi familia y es, es fantástico. Me desestresa en mi tiempo libre eh, mi familia. <ríe> eh, es un otro estrés, pero es un estrés eh, eh, fantástico. Tengo muchos hobbies, eh, pero yo diría familia, eh, música y cine. Lo mejor de llevar al equipo es que el equipo te lleve a ti. Eh, nosotros no planteamos un estilo de liderazgo eh, clásico, sino muy eh, más transversal, donde los cargos no son tan importantes, sino la suma de talento, la suma de, de esfuerzos, el alineamiento con un, con un objetivo. Eh, para mí lo más importante es tener gente eh, alrededor que sabe más que tú y que tú le puedes inspirar en unas cosas por tu experiencia, por tu trayectoria, por tus conocimientos, pero también ellos te inspiran, te ayudan, te, te, te llevan a otros sitios, a otros mundos que tú nunca eh, serías capaz de llegar por ti mismo. Entonces, para mí, lo importante es sentirme arropado y sentirme que entre todos avanzamos el, el proyecto y, el, y, y la compañía. Bueno, eh, siempre hay cosas eh, complicadas, eh, eh, los egos, las eh, diferentes visiones, pero bueno, al final eso forma parte del, del trabajo y, de, y del proyecto. Para mí son todos no, no son conceptos negativos. Bueno, esto a lo mejor lo tendrían que decir otros y no, y no yo, pero me siento orgulloso de tener un equipo realmente comprometido eh, y donde la gente eh, crece profesional y personalmente dentro de la compañía. Yo creo que eso eh, no es un trabajo solo mío, ni muchísimo menos, es un trabajo de todos, de la dirección, de, de, de todos, eh, pero de eso me siento eh, realmente orgulloso, no sentir que la gente está en un, en un trabajo o viene a trabajar como si va a trabajar a cualquier sitio de una manera rutinaria, de una manera tal, sino de implantar una, una semilla de ilusión de que estamos en un proyecto ilusionante y, y de crecimiento y de futuro y, y de eso me siento realmente orgulloso. Eh, tengo muchas, <risas> tengo muchas, como como comprenderéis en tantos años de, de, de trayectoria. Eh, pero probablemente, no, no, no te sabría explicitar ahora una en concreto, pero aquellas donde no he estado lo suficientemente cerca del cliente. ¿vale? Y bueno, pues diría que tengo unas cuantas. Pero aquellas donde eh, no hemos sabido entender las necesidades reales del cliente. ¿vale? Y yo creo que esa es una problemática que afecta a muchas áreas, no solo a marketing, sino a, a muchas pero que es realmente la, muchas veces la clave del éxito del, del proyecto. No, esto no va solo de conseguir resultados a corto, no va de, de hacer una gran campaña, no va de conseguir una creatividad, sino de resolver problemas del cliente. Y si no es capaz de entenderle bien cuáles son sus problemas, dónde le duele el zapato, dónde eh, realmente le vas a resolver un problema, eh, la cagada es importante. <risa> Tres retos para este año. Eh, seguir aumentando el talento dentro, de la, dentro del equipo. ¿vale? Tenemos gente con muchísimo talento, con muchísimo desarrollo, pero queremos seguir eh, aumentando, aumentando el, el talento, el equipo, eh, el valor que ofrecemos a los clientes a través del talento. Eh, mayor colaboración con el resto de, de áreas de la compañía. Nosotros, como sabéis, somos una compañía con diferentes servicios que ofrecemos. Eh, un montón de, de servicios, de data, de inteligencia artificial, IoT, eh, infraestructuras, tenemos un montón de áreas de, de conocimiento y de valor en la empresa. Eh, un reto que nos hemos marcado es ser capaces de eh, eh, integrarnos más y mejor internamente para ofrecer un mejor servicio externo a nuestros, a nuestros clientes, es un reto eh, que tenemos y eh, ser capaces de Mejorar la experiencia de cliente, este es otro reto estratégico que tenemos para, para este año. Eh, creo que ofrecemos una experiencia de cliente eh, interesante, relevante, pero, pero hay mucho que hacer. Tenemos mucho que hacer en, en la experiencia de cliente, queremos tener plataformas que nos permitan interactuar mejor con los clientes. Eh, estamos creando modelos de relación diferentes para que sean menos comerciales y más, eh, más personales. Entonces, la experiencia de cliente para nosotros ahora mismo es, es, un, es un reto estratégico. Bueno, yo creo que igual son muy comunes a, a, a mucha gente que, que pasa por aquí, pero dedicar más tiempo a la familia, <risa> eh, yo creo que ese reto es siempre es el que, con el que abrimos Persiana todos los años, ¿verdad? Tengo que dedicar más tiempo a la familia, bueno, pues es verdad, es un reto... Es un reto recurrente, pero que, pero que no tenemos que dejar de, de lado, porque aquellos que sentimos con tanta pasión el trabajo, a veces descuidamos un poco esa, esa faceta. Eh, y ahí, eh, bueno, pues para mí eso es un, un, reto, un reto personal. Eh, seguir aprendiendo es otro reto recurrente, pero que, no, que, que en el mundo en el que vivimos cada vez más complejo, más tecnológico, más movido por por los datos, por la influencia de, de otros mercados y tal. Creo que seguir aprendiendo y sentirte cada vez eh, más que sabes menos eh, es fundamental y entender que eres un alumno permanente y que siempre tienes que estar aprendiendo. Entonces seguir leyendo libros, seguir asistiendo a charlas, seguir asistiendo a conferencias, seguir, eh, y ese sería el tercer reto, colaborando y conociendo más a personas eh, y a compañías como la vuestra que tenéis un conocimiento tremendo que tenéis un eh, que venís de mundos diferentes pero muy complementarios en, en el mundo del marketing ese sería otro otro reto entre profesional y personal conocer a más personas de mucho valor como vosotros sí que sigo a ciertas eh, personas eh, ciertos perfiles profesionales eh, comunicadores, marketeros, etcétera eh, que me parecen muy relevantes y me quedaría con uno ¿Vale? Sé que me pides tres, pero me quedaría con uno y que realmente en los últimos años nos eh, está o me está inspirando mucho y me ayuda a conceptualizar muchos proyectos y muchas, eh, muchas acciones, muchas campañas, lanzamientos, etc. Eh, y me quedaría con Simón Sinek, ¿vale? eh, que es un, una persona eh, muy relevante que cada vez que saca un, un libro, que, que, que desarrolla una teoría, la verdad es que me parece eh, alucinante, me parece impresionante y su última visión de la empresa, del de la, el juego infinito y de la empresa infinita y que no estamos, eh, y que estamos compitiendo en un juego infinito y que no, no, las empresas estamos para perdurar en el tiempo y esa es nuestra batalla diaria y tal, me, parece un, me parecen conceptos eh, y reflexiones alucinantes que nos ayudan muchísimo eh, y a mí personalmente a conceptualizar muchas, muchos proyectos y muchas campañas.